...justicia... ...justicia para los animales. vamos a llegar tardísimo. Sí, voy. Gracias. Hoy tengo que pasar al banco y estaba pensando en que podemos ir juntos y de ahí nos vamos a comer al Uruguay. Hace mucho tiempo que no vamos. Sí, verdad, son buenos. Entonces... No, sabes qué, mejor otro día. Estoy terminando el esquema financiero. comen huesos. Bueno, mi amor, los perros nada más comen huesos, también juegan con ellos, se cepillan los dientes. ¿Y las personas? ¿Cuándo nos has visto comer huesos? Bueno, pues, en mis sueños, sí. ¿Volviste a tener una pesadilla? Soñé que estaba jugando con un hueso, me lo quería comer y el perro malo me lo quería quitar. One, two, three, five. Hola. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, acá. ¿Ya en la escuela? Sí, ya. Hola, Teresa. Sí, hola, mi amor. Cuídense. Buen día. Nos vemos. Chao. Bye. Bye. es gay? ¿Y esa pregunta? Escuché a papá decir que él que es gay. Ah, y tú bien curiosita, ¿verdad? Como siempre. <risa> <risa> gay es un hombre al que le gusta ¡Ah! Ay, puta madre. Ya, a ver, mi amor, tranquila. Perdona, perdona, solo estaba ya jugando. Paso, ya paso, ya paso, ya paso. Vale, no te Defina, partes la mal, la son no nuestras vecinas. Nada, ya. Venga. ¿Qué onda, chava? ¿A poco trabajando tan temprano? ya ves. No un descanso. ¿Eh? Ah. ¿A Aunque déjame el cambio de ropa y te alcanzo. Eso. ¿Ah? A a mí ah. Las apuestas, ¿cómo como las pagas, cabrón. Dale, dale. ¡Puede ah, ¡Puede ser! Se acabó. voy a descansar. Neto. Tranquilo, compa. Te las compré sin alcohol. Mira, aquí dice 0. .6%. Con que no te tomes un chingo no tienes pedos. No, pues para el caso lo mismo, ¿sabías? Pero gracias. Algún día vas a tener que aceptarme un trago, ya verás. Ah, güey, no funciona así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La neta no sé cómo le haces. Pues yo podría matar por una chela, ¿eh? Ay, ¿Cómo vas con la Fabiola? Bien. Mejor, supongo. Ya ves, te dije. Nomás hay que tener paciencia con las viejas. Darle chance. Sí, eh, tienes razón. Siempre. Mm, ¿Sabes? Deberíamos compartir más tiempo juntos. Los cuatro. A ver si por fin Ana y Fabiola se hacen amigas, ¿no crees? Estaría bueno. Claro que estaría bueno. Así ellas pueden hacer sus cosas juntas y nos dan más tiempo para nosotros. A una no, compa. El gas pimienta de mayor venta en Alemania. No sé, Faf, ¿no te parece un poquito exagerado? Ese perro se pasea por aquí como si fuera el amo del hogar. Se los hemos dicho cuántas veces, 300. A ver. Y no nos pela, no nos hacen caso. Por ejemplo... Hola. ¿Qué hubo, vecina? Mm. Hola. Les trajimos un detallito. Nos hicieron ahí, ¿eh? Oye, muchas gracias. No te hubieras molestado. Mm, no, oh. Son veganos. Ah, gracias. Bueno, realmente lo que queremos es invitarlos a cenar esta noche a la casa. ¿Qué dicen? Pues amor, ellos. Ellos nunca pueden, ¿verdad? No, no, no. no Es que nunca podamos. Lo que sucede es que, bueno, está nuestra hija. Es complicado. Le tiene miedo al perro. Ay, ¿Y no pueden dejar a la niña en casa mientras? No, de ninguna manera. Mira, está todavía muy chiquita. No la podemos dejar sola. Bueno, igual nosotros podemos guardar a Jäger en lo que tengamos, ¿no? No voy a encerrar a Jäger. Es su casa. <risa> ya sé, mi amor, pero es solo un ratito para que puedan traer a la niña. Vale, vale. ¿Eh? Venga, Gra gracias, ¿eh? Nada. Bueno, Venga. entonces, nos vemos después. Sí. Vale. Ya casi está la cena, ¿eh? Ah, qué bien. ¿Quieres que te ayude con algo? No, gracias. Eres la invitada. Qué lindo esto, ¿eh? Ah, lo compré en un mercado de antigüedades. Una ganga. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya les ofreciste vino? No, pues Roy no bebe. ¿Tú sí vas a querer? No, no. Yo tampoco. Gracias. Eso es amor, ¿eh? ¿Y esto? Es una foto de cuando nos conocimos. Ajá. De nuestro pasado clandestino. <risa> ¿Cómo que su pasado clandestino? Ana y yo éramos activistas animalistas. Ah, ok. O sea que se conocieron en Alaska, salvando focas y esas cosas. <risa> Fíjate, compa. Lo nuestro fue algo menos exótico. Nos conocimos en España cerca de Cáceres. Ya andaba viajando con un amigo cuando de repente nos encontramos con este grupo que iba a entrar a una granja. Van era parte de ellos. ¿Y una granja de qué? Ah, una simple granja de cerdos. Sí, yo para aquel entonces no tenía idea cómo llegaban las carnitas a los tacos. Seguro pensabas que llegaban por arte de magia, ¿no, güey? ¿Por qué, qué? ¿Qué les hacen o qué? No, pues los maltratan, cabrón, Fabi. ¿Ah, sí? Sí, ¿maltratan? No, compa. No sabes lo que le hacen a esos animalitos hasta que lo ves con tus propios ojos. Decenas de esos cerdos no salen de las diminutas jaulas en las que nacen hasta que mueren. Beben leche de cualquier hembra. no más para eso las tienen. Ya cuando cumplen una semana los castran. Les cortan las orejas. Opios si y anestesia a querer gastar lana en eso, ¿no? Los dientes se los sacan para que no muerdan a los que trabajan ahí. Imagínense, 26 molares y dos incisivos en la parte superior. 24 y dos en la inferior. Esa es la peor parte, según yo. ¿Nunca se han puesto a pensar lo que debe doler eso? Estoy seguro que lo mismo que sentiría un niño. Luego de todo eso, menos de la mitad sobrevive. Y los que sí, ya tienen las heridas infectadas, llenas de parásitos. Los que tienen suerte la libran, pero los que no, agonizan durante horas, sin dejar de llorar. ¿Alguna vez han escuchado a un cerdo llorar de dolor? Yo sí. Y créanme, no se escucha nada como un animal. Se escucha como humanos. Más humanos que nosotros. ¿Y por qué no le hablaron a la policía? ¿Para qué? Es perfectamente legal. Pasa todos los días en todo el mundo. Esa es nuestra historia de amor. Espero que les gusten las hamburguesas de tofu. Ya me contó Chava lo de tu trabajo. Bueno, todavía estoy en la planeación, pero ya casi. ¿Y de qué se trata? Tal vez un compadre, pero eso sí no supe explicárselo. Roy está a punto de abrir una consultoría. Antes trabajaba en el gobierno, pero. Pues ha sido complicado con todo el cambio. Sí, bueno, lo bueno es que mantuve todos mis contactos. Así que cabrones, ¿no? Pues que no te hubieran echado, ¿no? Pues. Así, así es la política, no pasa nada. Mm, por mí que mataran a todos esos políticos. Es que se emociona con las visitas. Sí, pero que no lo iban a encerrar. Claro que lo encerramos. Se la está bien la puerta, ¿no? Creo que sí. Perdón. No, está, está bien, está todo bien. No pasó nada, ¿verdad, princesa? ¿Estás bien? Si sí le tiene miedo, cabrón. ¿eh? Oye, ¿y por qué no dejan que Teresa se acerque a Jagger y lo acaricie un poco? Claro, y... igual y se acostumbra no, a él. No, no, de verdad. Discúlpenos, pero no de ninguna manera. Igual y no es mala idea. Ay, claro que no, ven, Teresa, mira. Jagger no es malo. Acarícialo. Anda. ¿Eh? Claro que es muy bueno, ¿verdad? Chiquito. <risa> Yo creo que mejor en otra ocasión. Ay, ¿Cómo que en otra ocasión? No seas malita, ándale. Déjala. Ven, Teresa, ven. Mira. Jagger no es malo. Acaricialo. ¿Ya ves? Mira, mi amor, acércate. Mira, ya, verás cómo te tiene más miedo la etiqueta ¿eh? Primero deja que te huela la manita. Verás que se van a hacer muy buenos amigos. Okay, ¿Eh? Bueno, ya fue suficiente. Suficiente. Sí. Buenas noches. No, gracias. Perdón. No, gracias por todo. Vamos, ¿Ya te sientes más tranquila? No, no, no, no, no. Oh, mi amor, no tienes que estar preocupada por nada. ¿Eh? Ven. Fabiola, espera. Mi amor, ¿se vas a poner la pijama y ahorita te alcanzó? Sí, mami. Buenas noches. Buenas noches, papi. Te quiero. Ellos solamente quieren llevarse bien con nosotros. ¿En serio? ¿En serio? Roy, no tenemos nada que ver con ellos. Ese güey es rarísimo. ¿Pues que no te diste cuenta? Y ella le habla a su perro como si fuera su hijo. No es para tanto, Fabiola. ¿Te vas a poner de su parte? No va por ahí, por favor. Más bien es que yo ahora voy a tener la culpa de todo, ¿no? Sabes que ni le muevas. Tere, ven por tu suéter. Que después te enfermas. Y sí, mami. Ya nos vamos a ir, ¿eh? Ok. Otra manquita. <ríe> ¿Y tu cuellito para que te veas. <ríe> bueno, en cinco. ¿eh? Sí, mami. delicado es que la mordida dañó la articulación y esto puede afectar la movilidad de la mano hasta un 30 o 50 ¿Y esto se puede corregir o...? Va a tener que ir a terapia. Así, con el paso del tiempo, nosotros podemos evaluar mejor el daño. no bueno, sí está bien, cabrón. ¿eh? Sí, qué mala suerte, la verdad. Eh, le, le compramos un detallito a la niña, mira. Sí, está bien chido. Hasta ladra cuando la aprietas. Es para que no le tengan miedo a los perros. Es broma, ¿no? ¿Perdón? A ver, Fabiola, entiendo que estés molesta, pero Jagger no tuvo la culpa. Ah, no. ¿Entonces quién? ¿Acaso te has preguntado qué le hizo tu hija a mi perro para que actuara así? Sí, porque la verdad es que él nunca mordería a nadie así porque sí. <ríe> no es el col. Está muy bien educado, ¿eh? Y perdón, ¿pero qué le echaron en los ojos? Porque ni siquiera puede abrirlos el pobrecito. Ah, entonces ahora nosotros les tenemos que pedir perdón o cómo es que eh, no, no, eh, no Pavela, estoy entendiendo. Nosotros intentamos que la niña le perdiera el miedo. A ver, en primer lugar, esto no hubiera sucedido si ustedes no tuvieran al animal suelto por todos lados. ¿Perdona? O sea, ¿que tengo que atar yo a mi perro? Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué no atas tú a tu hija? ¿Estás comparando a Teresa con un perro? Pues tienen los mismos derechos, te guste o no. <ríe> vale. Ah, no, bueno. No, no, no. Hijos de la chingada. ¡Ey! Ey. A ver. Me guardas bueno, un respeto. A bueno, Oye, ¿saben qué? ¿Saben qué hay, muere? No. no, ustedes no tienen nada pero... que hacer aquí, compa. ¿Sí? Estás ah, ah, ah, Estuvo bueno. Ya, ya, ya. No, pero es que. Entiéndame, por favor. Esta no es el área correcta. A ver, no, señorita, claro que entiendo. Lo que pasa es que me han pasado con cinco personas distintas. Aquí no le podemos ayudar. Está bien. Muchísimas gracias. Ya se Domingo. Pobrecita. Todavía estaba temblando. ¿Estás bien? No sé. ¿Y tú? Acabo de colgar con la policía. Nos la van a hacer cansada si es que hacen algo. Es que no es justo. ¿Por qué no le hablas a Marcos? A lo mejor él nos puede ayudar. No, no, no, no, no Fabi. Yo no sé si me quiero ir por ese lado. Pues tenemos que hacer algo. Pinche perro. No te preocupes, ¿eh? Tú dime. ¿Qué quieres que haga? Yo me encargo. Bueno, pues, tú conoces a los de la delegación, son tus cuentes. Bueno, pues, por dinero no paramos. Oye, pero... si ¿sí sabes quiénes son tus vecinos, ¿no te vayas a meter en un pedo? No, no, no, no son nadie. Seguro, seguro. Yo me encargo de un Princesa, sí, ¿cómo estás? Ey, ey, ey. Pero qué eh, grande. Ya saludaste a mi ¿Vacos? ¿Te acuerdas de mí? Hola. Hola. Qué gusto. ¿Cómo estás? No tan bien como ustedes, pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? <risa> Oye, me enteré de lo que pasó con los vecinos. Qué lástima. Qué molesto, de verdad. Sí, ya, ni nos sigas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, yo me despido, ¿no? Hombre, no, te quedas un rato más, comes con nosotros. No, no, no, tengo que volver a la oficina, pero sí me invitan otro día, ¿verdad? <risa> Encantado. Gusto verte, mi amor. Adiós, preciosa. Hey. Bueno. ¿Te acompaño? Sí, sí, no me vaya a morder el perro a mí también, ¿verdad? <risa> con permiso. Yo veo cómo le hago, pero esto se resuelve. ¿eh? Ustedes tranquilos, yo a ti te debo una. Gracias, mi hermano. Hermano, gracias a ti. Y a ver cuando nos echamos unos hoyitos, ¿no? Vamos a jugar. ¿No? ¿Ya practicaste o te tengo que seguir dando clases? Tú dámelas, dámelas todas. No tienes madre, cabrón. ¿Qué onda, compa? ¿Ese quién era? ¿Es tu amigo o qué? ¿Qué pasa, vecino? ¿Ya no me vas a hablar? ¡Froy! ¿Y el perro? El perro ya no te va a molestar. ¿Pero en dónde está? Se lo llevaron muy lejos de aquí. ¿A dónde? A una granja donde está con otros animalitos donde va a jugar. ¿Pero está bien? Sí, mi amor, está muy bien. ¿Y qué va a hacer ahí? A ver, ya, Teresa. Ya deja de estar haciendo tantas preguntas. Cómete tu carne, por favor. No te preocupes, mi amor, ¿eh? No te preocupes por eso. Lo importante es que tú estás bien. Me voy a dormir. Descansa. Hicimos bien. Roy, ese perro mordió a tu hija. Seguramente iba a lastimar a más gente. No sé, Fabi. Yo nunca estuve de acuerdo en llamarle a Marcos. ¿No, no estuviste de acuerdo? Yo creo que sí. ¿Me lo estás reprochando? No, mi amor. ¿Estás bien? El perro estaba viéndome. No, no hay ningún perro, mi amor. Estaba soñando. No, estaba afuera. A ver, vamos. Estaba allá afuera viéndome. No hay nada. Es que si son las pesadillas, mi amor. Ya mejor ven, métete a la cama. No pasa nada. Te cambio las sábanas. ¿Qué pasó? Te quedaste dormido. ¿Qué hora es eso? ¿Y eso? Sí. Lo más probable es que haya sido una falla en la instalación. Oiga, pero nunca nos había pasado eso. Lo malo es que la variación de voltaje pudo haber dañado sus electrodomésticos. Pues qué par. Y qué bueno que no se le ocurrió tocar el generador antes de que yo llegara, ¿eh? Que si no... No, ya ni me diga, jefe. Aquí Oiga, señor. Una, una pregunta. ¿Todo esto pudo haber sido provocado? ¿Cómo? Sí que si sí, alguien pudo haber hecho esto. Pues supongo que sí. Gracias, con permiso. Bueno, igual y fue mala suerte y ya está, ¿no? Tampoco era como para que mataran al pobre perro. O sea. ¿Cómo? Sí, yo sé que mordió a tu hija, Ajá. pero también el perro era un ser vivo. Tampoco es para entrar en discusiones. Bueno, me están preguntando cuál es mi opinión. No estoy de acuerdo, estuvo mal. Bueno, ya está hecho. Exacto. Ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Gracias de todas formas. ¡Esperen! Yo la vi. Anaí. Era como la una en la mañana. Regresé tarde y estaba dando vueltas por ahí por su casa. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Les estoy diciendo, la vi. Ya, ¿qué hacemos? Hola, vecino, ¿qué quieren? Eh, bueno, queremos hablar. ¿Hablen? Eh, es que, bueno, a mí no me gusta meterme en problemas que no son míos. Sin embargo, por la sana convivencia vecinal y para que las cosas, pues, no vayan a más. A ver, no te estoy entendiendo. ¿De qué hablas? ¿No entiendes? ¿Le hicieron algo al generador? Ay, Anaí. Anaí, Anaí. Les pido disculpas. Mi mujer no, no está bien. Está pasando muy mal. La verdad es que necesita ayuda. Pero bueno, ya no van a tener que preocuparse. ¿Por qué? Nos vamos. ¿Se muda? Así es. Nos salió una muy buena oportunidad en Guadalajara y pensamos que es lo mejor para todos. Aquí ya no hay mucho ambiente vecinal. Tienes razón. No tenemos nada de qué hablar. Me parece que esta es una muy buena oportunidad para despedirnos Claro. Buen viaje. Por favor, dile a Fabiola que... lamentamos mucho todo lo que ha pasado. Eh, igual. ¿Cuánto te debo del generador? No, no nada, déjalo. Así está bien. Gracias. Después de todo... Lo único que queremos es lo mejor para los nuestros. ¿Es así? Te voy a extrañar, compa. ¿Me voy a recuperar? Claro que te vas a recuperar, mi amor. ¿Eh? No te pongas así. No te pongas así. Bueno, a ver otra vez. ¡Venga la madre! Estos cabrones navajaron las llantas. Ya tenemos cita para quitarle los puntos a Tere. Vamos el lunes. Ah, súper, princesa. Y otra buena noticia es que hablaron del seguro que mañana nos traen las llantas. Ah, bueno. Al final no fue para tanto. Luego podemos ir a cenar al uruguayo juntos. ¿Mañana? Hace mucho que no vamos. Pues ya se quedó dormida. Creo que yo voy a hacer lo mismo porque estoy agotada. Buenas noches. ¿Qué pasa, mi amor? El perro. ¿Qué perro? Está afuera. Volviste a tener una de tus pesadillas, mi amor. No lo soñé. Es verdad, mami, te lo prometo. Bueno, pues voy a ir contigo a tu recámara y me voy a quedar ahí hasta que te duermes. ¿Qué te parece? pues No se ve nadie. Roy. Se escuchó el collar del perro. Mami. Es el perro. No, mi amor, no hay ningún perro. Pero tú le escuchaste. pero no hay perro. Sí, sí, no hay. Ay, ay, nena, nena, nena. Tranquila, ¿sí? Sí, todo está bien? Voy a ver. ¿Cómo que vas a ver? Nada más para estar tranquilos. ¡Gracias! No estoy segura. Déjame ir a ver, ¿sí? Teresa, a ver, este para atrás, no te vayas a cortar. Fue pues sin querer. Ya lo sé. Oye, vete a ver Tele, ¿sí? No, mamita. Teresa, por favor. Bueno, Fabi, ¿cómo estás? Perdón la hora, soy Marcos. Ah, hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ah, fíjate que llamé a Roy al celular, pero no contesta y tengo algo que decirle. quiénes eran sus vecinos y no hay ningún registro de ellos. ¿Espérame, qué? Anaí y Salvador no se llaman así. No existen. ¿Pero por qué harían una cosa así? ahí nada no. dámelo no es mío ¿De dónde sacaste eso tere tú abriste la ventana No, no, no. ¡Eh! Hey! ¡Eh! ¡Sé que estás aquí, cabrón! ¿Pasa algo? Me voy a quedar contigo hasta que te duermas. ¿sí? Te voy a contar un cuento, el que más te gusta. ¿Cuál? El de los cochinitos. Habían tres cochinitos que vivían en el bosque. Se fueron corriendo a sus casas porque tenían mucho miedo. Cerraron las puertas y las ventanas. Estaban muy asustados porque tenían miedo de que... de que el lobo los encontrara. Chinito y le dijo: Si no me abres, voy a soplar y soplar hasta tirarte la casa. Mami, el lobo ya viene por mí. Roy, dame cinco minutos, estoy durmiendo a Teresa. ¿En qué nos quedamos entonces? En que el cochinito se fue a casa de su hermano porque tenía mucho miedo. pensaba que ahí estarían más seguros, pero cuando llegó el lobo ya estaba ahí. Lo importante es que estemos los tres ¿Llamaste a la policía? No, no llamé a ninguna no policía Esta cabrona se llevó mi celular ¿A ti también? Hicieron todo Lo del coche, lo de la alarma Los querían dejar incomunicados Lo tenían todo planeado Hola, vecinos. No te muevas! chingados quieres? Ojo por ojo. Perdimos a era como nuestro hijo. Igual que... que Teresa para nosotros. Están locos. Escuchen, si lo hacemos rápido, no tiene por qué pasarle nada a ustedes. ¡Quieto! A ver, compa. Sean razonables. Nomás sacrificamos a la niña y nos vamos. Quedamos a mano. Porque no queremos que esto sea un desmadre. Claro que no queremos eso, ¿verdad? No. Mira, ¿ves? No va a pasar nada. ¡Corran! ¡Corran! ¡Campa! ¡Nos estás obligando a hacer algo malo! ¡Madre! Ves? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Dónde está la niña? Está en la casa, voy por ella. contigo. Dame la niña. Te regresas a tu casa, no te pasa nada. ¿Va? Está bien. No, Tranquila. Sí. Llévatela. Vamos, Teresa. Ven. Suéltala. Si quieres, la suelto. Se puede escapar como quieras. Ven, Teresa. Es que lo buscaste. <risa> Verme. Pero tú todavía tienes una oportunidad de salir de aquí. Yo no voy a ir de aquí sin ti. Tienes que hacerlo. Por ella. Tienes que sacar a nuestra hija. aquí. Roy. Perdóname. Salir de aquí es la única manera de poder estar seguro. ¿sí? Ese cabrón casi me mata. No, déjatela así, no, no la toques. Sí. Amor, gracias por hacer esto, de verdad. Por Jager, gracias. Tenías razón. Lo necesitábamos. Sí, sí. Ahora tú vete con ellos. Yo voy por la niña. ¿Dónde están las llaves? Ah. Nada más. Mi hija no tiene la culpa. que tampoco tenía la culpa! ¿O sí? No debimos habernos metido con tu perro. Claro que no. Nunca se debieron de haber metido con mi ángel. Oye, ¿dónde está mi hija? Que quieren eso? ¿Ni quiere saber? Conste que era una sorpresa. Teresa. Muy bien. Debe ser horrible morir así, ¿no, compadre? Estás enfermo. ¿Enfermo? Estoy seguro que nunca te pusiste a pensar lo que debes sentir. Un ser completamente inofensivo, indefenso cuando lo separan de su familia, de sus seres queridos me merecieron el lobo. No te extremo. Agarraron unas pinzas como estas. Oh, no, no, no, por favor. Ah, ah, unas pinzas como estas que estaban alguna máquina de soldar. Como esto. Eh, eh. Espérate, por favor. Y luego. Por favor. No, no, no. Ahora imagínate que le hagan eso el ser que más amas en el mundo. Ya ves que no estamos enfermos. Necesito un trago. Dame un trago, por favor. Claro que sí. No, no, no, dejen, dejen que tome yo, por favor. Que lo tome yo. Ah, ah, ah. este cabrón. Te dije que algún día me ibas a aceptar un trago. Eso. Tienes un cigarro. Nada. Yo no, me... ya se fue todo a la mierda. No, todo. Claro que no, claro que no, mira, todavía está ella, ¿sí? Todavía está ella. No, el plan era que los dos vieran cómo ejecutábamos a la niña, los dos. Ya sé, ya sé, ya sé. Ojo por ojo, cabrón, ojo por ojo. Escúchame. Tenemos que terminar esto tú y yo juntos, por nuestro yagel. Amor, tú sabes que yo te amo y que yo por ti haría lo que fuera. Tú lo sabes. ¡Qué bonito! Sí. También... ¡Ay! Puta mierda! ¡Ay! ¡Me han carajo! ¡Vamos a curarte! ¡Ven! Vamos a curarte, vántame, vántame. Mamá. Mamá. Teresa, quédate aquí. O te vayas a mover. Dijiste que no me ibas a dejar.